Ahora vamos a ver otra de las características especiales de NumPy, que se llama broadcasting, que nos permite realizar operaciones entre arrays de distinto tamaño. Aquí lo vamos a hacer con matrices, pero exactamente igual se puede hacer con vectores. Vamos a crear una matriz de 2 x 3, 2, 5, 8, 9, 8, 9, la visualizamos, y lo que vamos a hacer es sumarle un número a esta matriz. En principio es una operación que matemáticamente no tiene sentido, puesto que son dos objetos distintos. Sin embargo, si le sumamos a esta matriz un 10, lo que vemos es que a cada uno de los elementos se le suma 10. Y esto mismo que se ha hecho con la suma, se puede hacer con cualquier otra operación. Por ejemplo, si multiplicamos por 10, si restamos 10 a cada elemento y también podemos dividir perfectamente a entre 10. Y también lo podemos hacer al revés. Podemos dividir 10 entre a y estaríamos dividiendo 10 entre cada uno de los elementos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos hacer cosas como estas. Vamos a crear una matriz llena de nueves y lo vamos a hacer creando una matriz llena de ceros, pero lo que vamos a hacer es sumarle 9. Para ello utilizamos np.ceros. Decimos que el tamaño que sea 2 por 4 por ejemplo, lo vemos que está lleno de ceros, pero si a esto le sumamos un 9, pues obtenemos esta matriz. Si queremos que todos sean de tipo entero, pues le decimos que el tipo sea np.int64, por ejemplo, y nos lo crea. Y también podemos hacer esto mismo, por ejemplo, con una matriz de unos. Aquí tenemos una matriz de unos de tamaño 2 por 5 la vemos, y ahora lo que vamos a hacer, en vez de sumar uno... O sumar 8, en este caso lo que vamos a hacer será multiplicarla por 9. Y nos queda también una matriz llena de 9s.